Vamos a empezar. Eh, como introducción, yo no sé si conocen a este señor, eh, Sir Ken Robinson, es un británico, el caballero de la corona inglesa, eh, que ha estudiado y ha, y ha reflexionado mucho sobre el tema de educación y educación y creatividad. Él tiene una frase que, o una expresión que a nosotros nos interesa mucho que dice, vivimos en un mundo con inflación académica en el que la capacidad para pensar de forma creativa ha tomado, aún, eh, ha tomado una mayor importancia. Y eso de pensar de forma creativa nos parece a nosotros indispensable, no solo para los que trabajamos en el mundo de la creatividad, sino para todos en general. Esta charla se la podríamos estar dando, o esta presentación más que charla, se la podríamos estar dando a contadores y aplica igual, ¿ok? Ustedes estudian diseño, entiendo ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero darles hoy son eh, cinco cosas que deben hacer para mejorar profesionalmente, cinco tips, muy sencillos. Son hábitos. En realidad, un poco como son los hábitos alimenticios, que como podrán notar, yo no los sigo muy al pie de la letra, este, porque, nos guste o no, nosotros vivimos en el mundo de, de la supervivencia del más fuerte. Y ustedes van a salir dentro de poco a pelear en un mercado con gente muy capacitada, con gente con mucha energía, con cada vez más gente. Este es un país muy pequeño, con lo cual la competencia se hace todavía más tenaz, digamos, más fuerte. Entonces, esto, eh, lo estoy convencido, son buenos consejos para que ustedes sigan. ¿Ok? se va vale a interrumpir cuando quieran. ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí. Ok. Consejos. El primer consejo de todos es, lean como locos. Lean como locos. Cuando digo esto, yo no solamente me refiero a leer libros de la forma tradicional. ¿sí? No, me, no es solamente leer libros. Aunque sé eso también es importante, así que por favor háganlo. Si no tienen el hábito de la lectura, desarrollenlo. Pero me refiero también a leer, entre comillas, como se hace en el mundo digital. Y eso es una cosa que hoy a ustedes les pone en una situación de ventaja muchísimo más eh, eh, abierta y manifiesta que la que pudimos tener Esteban y yo cuando empezamos hace. ¿Cuántos, cuántos años? 15, 15. Yo tengo como 12 años de experiencia. Yo cuando estudiaba en la U no había. Lo único, lo más tecnológico, acaba de salir Hotmail. Que yo creo que mm -hmm. ninguno de ustedes a lo mejor sabe qué es Hotmail. Entonces, cuando me refiero a leer en el mundo digital, me refiero a cosas como esta. ¿Conocen ese icono? Ah, no. <risa> Se parece al de Wi-Fi, no, no es. Link? ¿Cómo? De link? link. Algo así. No, esto es un, esto quiere decir Really Simple Syndication y el icono lo abrevian como RSS. El RSS es una herramienta digital que hay en casi todos los sitios web que, que, que postean contenido que se actualiza con regularidad. Por ejemplo, blogs, eh, sitios de noticias, etc. que te permite a ti agregar el contenido? O sea, te permite a ti como suscribirte. Es una especie de suscripción sin que te estén llegando cosas al correo electrónico que son fastidiosas. Por ejemplo, este es, este es mi blog. Los invito a leerlo si suman un lectorcito más. a, uh -huh. Si ven acá... Ahí está el iconito. Si ustedes le dan ahí, si ustedes le dan clic ahí, lo que les va a decir es, bueno, ustedes quieren agregar el feed o la alimentación de este blog a su, a su agregador, y ustedes dirán que sí. El concepto de agregador es importante. Hay varios, eh, gratis casi todos en internet. Uno de ellos es Fitly, por ejemplo. Que es un software que te permite, ustedes entran en fitly.com, abren una cuenta, y ese software te permite ir clasificando, aquí lo ven en, la, en el lado izquierdo, te permiten ir clasificando los blogs según su contenido, como querás. Y cada vez que el blog, el autor del blog, publica algo, tú vas a ver un numerito que te dice: Tienes un artículo sin leer. Bueno, son un, un site, okay, que a veces tienen, digamos, que llegar y hacerse su cuenta, pero ahí se va a ir cargando del contenido que ustedes han ido dando clic. Claro. Entonces no tienen que ir entrando página por página toda Eso. la vida, viendo qué nuevo hay, no lo nuevo, es. Sites, va cargando cada vez. Correcto. ¿Esto qué hace? Que ustedes tienen que ir descubriendo, por ejemplo, incluyen diseño. Entonces, consiguen 15 sitios de diseño, 15 blogs, como sean. Entonces, en lugar de todas las mañanas meterse en cada uno de los 15 sitios a ver qué publicó nuevo, ustedes se meten en su agregador y el agregador le dice, ah, mira, el blog de Esteban acaba de publicar algo nuevo, o el de Ramiro, tal. tal. Entonces, esto permite manejar mucho mejor el volumen de información. ¿ven? Entonces, bueno, aquí nuevamente está el... El caso, vean cómo yo puedo tener aquí, bueno, el home que es el que, que es como la parte central del sitio, los most reads que yo le puedo decir, hey, Esto lo tengo que leer a huevo, entonces, pum, le marco una estrellita, los que salgo para después los organizo. Y después yo puedo ir jugando con, aquí tengo categorías, por ejemplo, yo tengo en marketing tengo este Barcelona Chiringuito que, que es un blog de BBDO en España. O este, Six, Pixel, Six Pixels of Separation, que es el blog de un publicista muy famoso en Canadá. O en política, como yo soy venezolano, pues el tema político me interesa. Como yo soy psicólogo, este, tengo blogs de psicología. Y así lo voy haciendo. ¿okay? Entonces, yo voy teniendo ciertos contenidos los voy agregando. Entonces, con eso me refiero a leer. A leer como loco. ¿sí? Aprender a leer con regularidad contenido relevante para ustedes va a ayudarles a mantenerse al día. Y, como les decía, eso es gratis. Entonces, no hay excusa para no hacerlo. No hay excusa para no hacerlo. Hay además otros software que no son solo eso, sino eh, tienes, por ejemplo, Pocket, que es uno que yo uso un montón, que es una maravilla. Pocket como bolsillo en inglés, o bolsa le dicen acá en Costa Rica. Este Google Currents, que no es tan, tan famoso, el de, el de Pocket quizás es el más importante. Volviendo al ejemplo eh, de, de mi blog, ustedes ven acá, este es el blog mío, y tengo, ven que tienen varia, hay varios artículos que yo voy escribiendo. ¿no? Entonces supóngase que ustedes se consiguen con este. Si sí, sí, el dinero no te hace feliz, no lo estás gastando bien. Y dice uy, qué interesante, pero mira toda la cosa que escribió este hombre. Dios, yo no tengo tiempo para leerlo ahora porque lo leí en la U o lo leí en el brete. Entonces, ustedes vienen acá y aquí hay un, un iconito que se instala y tú puedes salvar la página. En el, es como si te la echaras a la bolsa, literalmente. Entonces, la lees después. Y después entras al sitio de GetPocket dos horas más tarde, tres horas más tarde, en la noche o desde el celular. Y entonces, tú puedes ver cómo eh, tú puedes leer lo que te metiste en la bolsa. Es el mismo concepto como, me conseguí esto, me interesa mucho, pero no tengo tiempo ahora para leerlo, déjame guardarlo para después. Ese es todo el concepto del software. Y, por supuesto, tienen, ahí ven cómo está el, el, el, el post que yo hice, junto con otros que yo no había podido leer, y entonces los voy almacenando. Y después tú le das check y él los, los vacía. Y si no los quieres vaciar, los dejas ahí. Lo otro que puedes ponerles etiquetas para poder clasificarlo. Y dices, uy, esto está interesante para la materia de diseño 1. O otros habrá de psicología, o otros habrá de... Y lo puedes ir Entonces, eso lo pueden hacer con cualquier tipo de contenido. Yo, como les digo, eh, les recomiendo altamente que lo hagan. ¿sí? Pueden meterse en sitios eh, como TED, sitios como el 99%, que son... ¿Conocen TED? ¿Conocen este sitio? TED.com. Bueno, apúntelo, Son, de... Son los que hacen charlas. Son gente muy importante de todas las áreas del, del quehacer humano, desde, desde diseño hasta medicina, psicología, biología, arte, etc. Dan charlas, las, las charlas más largas duran 18 minutos. Ahorita el sitio web cambió el diseño, por cierto. Tengo que actualizar la presentación. Y son todas gratis y casi todas vienen subtituladas. Entonces, español es uno de los idiomas con el que más rápido subtitulan. Entonces, si tienen algún problema de inglés, inclusive con esto ya se resuelve porque pueden ver la charla subtitulada. Es una maravilla, es gratis. La pueden, no tienen que loguearse ni mover el password, nada, está todo gratis. Las pueden descargar si quieren para tenerlas, dejárselas en la compu, como quieran. 99% es algo más o menos parecido. Hay sitios como este: el blog 180 360 720, que es un blog que me gusta mucho, un planner noruego. Ads of the World, que es un sitio que los publicistas usamos, no importa cuál sea, lo importante ahí es que eh, uno tiene que ir consiguiendo las fuentes que te gustan y almacenándolas. Entonces, eso es leer como locos. Es el primer consejo. ¿Quedó claro, verdad? Muy bien. El segundo consejo es escriban slash creen. Hoy en día existen múltiples plataformas en las que puedes expresar tus ideas. Por ejemplo, tenemos blogs, tenemos podcasts, tenemos imágenes. Millones de maneras donde yo puedo decir, esta es mi creación y la comparto en, en internet. Expresarte y entender son procesos distintos. Y los dos tienen que ejercitarse. Ustedes que están en el mundo creativo, es todavía más importante. ¿sí? Esto, además creo que lo van a hacer por default. Quizás este consejo para ustedes menos, es menos llamativo que para el, una ejecutiva de cuentas o un ingeniero. Pero es importante en el mundo de hoy para ejercer estos procesos creativos los que hablábamos antes, ejercitarse en la creación o la expresión. ¿Cómo y dónde hacerlo? Bueno, lo pueden hacer abriendo un blog, que pueden tener por ejemplo Wordpress o Blogger, que son dos plataformas gratuitas de blogging, yo tengo el mío en Wordpress. Eh, o pueden hacerlo Twitter, lo pueden hacer en Facebook, donde quieran, eso no importa. Pero hagan el ejercicio de, poner, de, de plasmar sus ideas sobre un papel, sobre un documento. Eso tiene un valor de desarrollo creativo increíble. Y además se obligan a hacer ejercicios de síntesis, ejercicios de expresión, de argumentación, etc. Una y otra vez. Es una de las principales razones por las que yo mantengo el blog. Que no lo lee casi nadie, desafortunadamente todavía. Pero tiene un valor para mí porque me ayuda a entender las ideas, a agruparlas. Y además me sirve como biblioteca porque entonces las memorizo. Cuando voy a desarrollar estrategias yo digo, uy, de esto escribí yo antes. Entonces voy y le digo, este mira, este el este link o este libro. Este señor que está aquí, que se llama Seth Godin, es un famoso bloguero estadounidense, quizás el más, el más famoso de todos ahorita, bastante excéntrico en el área de mercadeo, dice, bloguear es gratis, no importa si nadie te lee. Lo que importa es la humildad que genera escribirlo. Lo que importa es la metacognición, pensar en lo que quieres decir, el cómo te explicas a ti mismo por qué haces lo que haces. Esa, esa, esa idea, esa justificación de blogging me parece brillante, maravillosa. Uno bloquea para uno. Sé que parece un contrasentido, pero no para uno por narcisismo, de lo que bien escribo, sino porque te obligas a repasar y a repasar y a repasar y a repasar y vas mejorando y mejorando y mejorando y eventualmente, ojalá, algún día todo el mundo te lea. A este tipo lo leen millones de personas todos los días, todos los días. <coughs> Hay otras plataformas creativas, me imagino que conocen Behance, no sé si les contaron, pero ahí es otro sitio donde ustedes pueden colgar eh, su trabajo y... y y recibir lo que llaman en inglés appreciation ¿sí? que es como un reconocimiento, eso es muy valioso eso es como, no sé si voy a meter mucho las patas pero eso, es que eso me parece mucho a Pinterest no, es distinto porque sí. esto es tu portafolio, lo uh -huh. estás manejando y entonces aquí lo que hacen es comunidades creativas que, que pues, se superponen que que, que yo les enseñé los les decía, de, de, de toallas y de campo uh -huh. fue en este site y, y lo que les enseñó Héctor también cuando empezó a esto es, esto es mucho más de nicho. Aquí es gente creativa, usualmente de expresiones visuales o plásticas que cuelgan su trabajo, audiovisual inclusive, lo cuelgan ahí. Entonces es un sitio, es como si fueses a una plaza a reunirte con artistas y decirle a la gente, mira, y la gente es más qué chiva esto que hiciste, o mira esto, mira esto. Es más o menos eso, pero en terreno digital. Es muy bueno... Primero, porque recibe feedback de una comunidad de gente como tú, y segundo, porque eh, te permite exhibirte también y aprender de los demás. Entonces, ese es el segundo consejo: escriban y creen. Es muy, muy importante. ¿okay? El tercer consejo es confía en tu intuición y no tengas miedo de equivocarte. Y ese es uno de los quizás consejos más importantes cuando se está empezando, porque uno está asustado, uno sale pollito de la U o del, del cole y dice: Bueno, yo no sé qué voy a saber yo, si que sabe es este o el y la mejor manera de explicarlo es, a mí siempre me ha encantado una historia eh, que eh, ilustra esto muy bien. Probablemente ustedes no lo sepan porque son todas muy chiquititas, pero en los años, en la década de los 60, el planeta estuvo sumergido en una gran carrera espacial que era como una especie de teatro eh, en medio de la Guerra Fría. La Guerra Fría era la que eh, dividía un poco el mundo entre, entre izquierdas y derechas, Unión Soviética, los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Las dos potencias mundiales, los soviéticos y los norteamericanos, estaban luchando para ver quién era el primero que ponía un hombre en la luna, y era como una especie de reflejo del poderío y de la supremacía de los dos modelos de pensamiento. Los gringos tuvieron un problema. Dijeron, ¿cómo hace uno para escribir un con un bolígrafo cuando estás en gravedad cero? Estos son problemas peculiares que uno no sabe que existen, pero existen. ¿Ustedes saben cómo funcionan los lapiceros? ¿Esto cómo funciona? Y una foto que era como, como una bolita. Es una bolita, por eso se llama bolígrafo. Como los Exacto, exactamente. Y aquí hay un, hay un cilindrito de plástico que tiene tinta, y por gravedad, la tinta cae en la bolita, y cuando tú haces eso... Cuando no hay gravedad, la bolita no cae en la tinta, la tinta no cae en la bolita, no puedes escribir, gran problema. ¿Qué hicieron los gringos en aquel momento? Bueno, la NASA agarró, lo que hacen siempre, un montón de dinero, ¿sí? un montón de analistas, hicieron, pusieron un montón de herramientas a, en juego, y aunque ustedes no lo crean, crearon una cosa que se llama el Space Pen, el lapicero espacial. Mucho research, mucha cosa, ahora usted puede escribir en gravedad cero. ¿sí? Y vino un y dijo, ¿qué será lo que están haciendo los soviéticos? Porque deben de tener el mismo problema. ¿Sí? Ellos también están en el espacio, ellos también flotan. El bolígrafo no le funciona a ninguno de los dos. Y luego resulta que los soviéticos dijeron, nosotros usamos lápices. <risa> y a mí esa historia me parece divertidísima porque eso demuestra cómo a veces nos, enre nos enredamos con, con problemas este, enormes, pero también no sabemos confiar un poco en el tema de la intuición, de que a veces la solución más fácil es la, es la mejor. ¿no? Y esa es un poco la, la moraleja de, de, de la historia, ¿sí? La solución sencilla puede ser siempre la mejor y el sentido común es muy importante. Muy, muy importante. Confíen en eso. No quiere decir que todo lo tienen que decidir con la tripa, pero déjense llevar un poquito por eso. Obviamente eso, decirlo es fácil, pero eso genera duda, miedo y ansiedad, que es lo que paraliza, obviamente. Porque uno dice, uy, a ver si meto las patas. Acabas de decirlo, a ti te acaba de pasar. Dices, no sé si voy a meter mucho las patas, pero, y entonces te expresas. Porque siempre está la, la, la sensación de que bueno, cuando uno está empezando, pues, puede pensar un poquito en esto. ¿no? Volviendo con nuestro amigo Robinson, dice, si no estás preparado para equivocarte, nunca vas a hacer nada original. Entonces, eso es importante. Confía en la intuición, no tengan miedo. La única manera de hacer cosas originales es experimentando, atreviéndose, opinando, preguntando. Mientras más joven, más preguntas puede hacer uno. Este señor que está aquí, que yo no sé si lo conocen, lo conocen. Se llama Ed Catmull. Ed Catmull, para los que no sabían, es uno de los dueños de este lugar. Pixar sí si la conocen, ¿verdad? ¿no? visto todas las películas de Pixar. La fundaron él, John Lasseter y Steve Jobs. Este tipo decía, lo primero que hay que saber es que se supone que debemos tomar riesgo. No pensemos en la gerencia de riesgos como un intento para minimizarlos. Eso realmente evita la creatividad. En lugar de eso, pensemos que debemos hacer las cosas arriesgadas y si por alguna razón no salen, ¿cómo queríamos estar preparados para poder responder adecuadamente? Y lo que quiero resaltar es esto, no pensemos en la gerencia de riesgos, aunque sean gerencias de riesgos personales, como un intento para minimizarlos. Minimizar riesgos equivale a minimizar creatividad. Ustedes tienen que saber tomar riesgos, tienen que saber creer en esa intuición. Es muy importante. Así que como síntesis de este consejo, hay que saber tolerar y manejar el riesgo. ¿Okay? Ese es el tercero. Confía en tu intuición y no tengas miedo a equivocarte. El cuarto es... Sal de la zona de confort. La creatividad surge de los problemas. La creatividad surge de los problemas. Es muy, muy, muy fácil decir esto es lo que yo sé hacer. Me voy a sentar aquí tranquilito, quedito, calladito, más bonito, como dicen aquí en Costa Rica. Y aquí voy a estar 35 años. Bueno, pueden hacerlo si quieren hacer siempre lo mismo. Si lo que están persiguiendo es creatividad y créanme hoy en el día, insisto, es indispensable, tienen que salir de eso. Ejemplo. Este señor que está acá se llamaba Alfred, Alf, Albert O. Hitchman y escribió un, una reflexión que se llama El poder del fracaso. ¿sí? Él decía, la creatividad siempre nos llega como una sorpresa, por lo tanto nunca podemos contar con ella a priori y no nos atrevemos a creer en ella hasta que ocurre. En otras palabras, nunca nos embarcaremos en una tarea para la cual el éxito depende de que la creatividad ocurra con antelación. De ahí que la única manera en la que podemos hacer nuestros recursos creativos que nuestros recursos creativos funcionen a plenitud es evaluando incorrectamente la naturaleza de un proyecto, presentándolo como algo más rutinario, algo más simple de lo que realmente es. Y lo importante es esto: él se obligaba a salir de la zona de confort. La anécdota que él cuenta es que eh, estando en. que creo que no. Eh, no, todavía no viene. La anécdota que él cuenta es que él estando en. en monta, había, iban a montar una una papelera, en no me acuerdo en qué país, en el Asia, que se nutría de una madera especial, de unos árboles especiales, y cuando terminan de construir aquella planta a la par de un río, resulta que esos árboles, una vez cada 100 años, se marchitan todos y tardan como 30 años en volver a nacer. Entonces cuando los maes van a sacar los, los árboles, resulta que se les muere todo el bosque. Bueno, ¿y ahora qué carajo hacemos? No? es un problema, era algo inesperado. Entonces dijeron, bueno, no podemos agarrar la fábrica y levantarla entre seis maes y llevárnosla, porque ya la habían construido, ya había una inversión ahí. Y ese problema los obligó a buscar nuevas maneras de explotar los recursos naturales de la zona. Y así construyeron un mecanismo de distribución fluvial, eh, o pluvial, no sé cómo se dice, fluvial, no sé, de río, ¿subial? pluvial. Y resulta que consiguieron, no sé cuántos kilómetros más allá, un bosque de bambú, que el bambú resultó ser una materia prima mucho más barata, desarrollaron métodos más fáciles para hacerlo. Total que de ese problema surgió la necesidad de ser creativos y de esa creatividad surgió un elemento valioso. Eso es muy, muy importante. Gladwell, que es un escritor norteamericano que a mí me gusta mucho y que recomiendo que lean, dice, la duda es creativa porque permite generar maneras alternativas de ver el mundo. Y esas alternativas pueden sacar a la gente de círculos difíciles de controlar y de dependencias autoimpuestas. La valentía, escribió Colorni, requiere la voluntad de estar siempre en guardia contra uno mismo. Desafíense, estar en guardia, digan, si esto ya yo lo sé hacer, déjame ponerme en otro sitio. Una de las razones por las que yo me vine a trabajar a Garnier, y a Costa Rica, yo no sé si ustedes alguna ha vivido fuera de Costa Rica alguna vez. Bueno, una de las cosas que da más miedo en el mundo es irse del país en el que uno cre creció. Porque significa dejar todos los elementos culturales que te ayudan a moverte en la sociedad de lado. Porque ustedes los ticos son distintos a los venezolanos y los venezolanos son distintos a los argentinos. Sí. Entonces yo todos los días, y todavía me pasa, tengo seis años en este país, cuando me dicen algo yo le digo, Esteban, ¿eso qué quiere decir? No, eso quiere decir tal cosa. O oh, Ramiro, no digas esto porque eso aquí se interpreta mal, etcétera, etcétera. Entonces yo me vine aquí un poco para salir de la zona de confort y para salir del desastre venezolano. Yo creo que Venezuela no, debe, no, no se puede calificar como una zona de confort, pero sí para asumir un puesto muchísimo más demandante y desafiante del que tenía en aquel momento. Y eso me ha permitido a mí crecer. Ha sido tremendamente difícil, eh, pero funciona, funciona mucho. Y uno pasa noches de ansiedad diciendo, ¿por qué hice esto? Yo no debía haber hecho esto. Yo he que me debía haber quedado haciendo lo que quería, pero funciona muy bien. Pónganse profesionalmente en situaciones que los desafíen. Situaciones para las que no estén 100% preparados. Ojo, eso no quiere decir que se van a meter a hacer cualquier locura, ¿no? Sino que dicen, bueno, yo no soy tan buena manejando ilustrador, por ejemplo. Te doy un proyecto que se tiene que hacer solo con ilustrador. Bueno, yo lo voy a agarrar y me voy a obligar a explorarlo, a manipularlo, a aprender. Etc. Es la única manera de crecer. Ese es el cuarto. Confía en tu intuición. Ah, perdón. Ese, el cuarto era... No, este es el de sal de la zona de confort. Esta lámina está repetida, perdón. Y el quinto es, que es muy importante, las presentaciones son herramientas poderosas. Aprende a usarlas bien. En el mundo hoy en día, todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que vender de una u otra forma y casi siempre las vendemos a través de una presentación. Esa presentación puede ser una presentación en PowerPoint o en Keynote o lo que fuese, o una presentación oral con un board, como sea. Aprender a presentar, a vender tus ideas, hoy en día es indispensable. Okay. Con las presentaciones, probablemente ustedes han visto láminas así y seguramente las han hecho en algún momento de su vida. ¿sí? Este es el titular de mi presentación. Aquí pongo un clipar ñoño, aquí pongo el logo de la empresa, aquí pongo todas estas cosas. ¿sí? Y lo peor es que cuando uno ve una presentación así, en el mundo corporativo o académico, sabe que detrás de esa presentación viene otra y otra y otra y otra y otra. ¿sí? Hasta que uno se muere. ¿sí? A <risa> eso le llamamos muerte por PowerPoint. ¿sí? Es, es, ¿no? es increíble. ¿Ah? esa frase es increíble muerte por PowerPoint muerte por PowerPoint, aquí hay varios ejemplos vean este ¿Sí? o vean este que tipo está diciendo qué será esto que estoy presentando ¿Sí? o esto o esto, ustedes que son diseñadoras podrán notar el desastre de eso o esto, o esto, o esto. ¿O esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Qué ganas de leer leerlo, no? a ver ganas de leer todo no? ¿Ah? ¿Te dan ganas de Sí, sí, sí. Fíjense, ¿no? Terrible. ¿Cuál es el problema ahí? Y esto es una cosa que Carlos Jiménez y yo quedamos el taller de presentaciones en... en este, perdón. Estoy... Hoy estoy, es que hoy estoy cumpliendo años. Están mandando mensajes. El problema con esto es que, y esto es una analogía que usamos Carlos Jiménez y yo mucho, no entendemos... Que el PowerPoint es una herramienta de ventas, ¿sí? Una herramienta de diseño, inclusive. Tanto como lo son estos software que ustedes probablemente conocen, ¿ok? De hecho, en las agencias de publicidad utilizamos este suite, que es un suite de Adobe, para desarrollar las piezas de que, que hacemos para nuestros clientes. Pero estas piezas las vendemos con otras herramientas que son PowerPoint o Keynote, ¿sí? Y uno tiene que aprender a usarlas bien. Nosotros decimos que la presentación es la campaña de la campaña. Cuando uno, ayer estuvimos, Esteban y yo... Sí. Haciendo una presentación a un cliente, un nuevo cliente. Y ese ejercicio de presentación tiene el objetivo de vender una campaña que ellos necesitan para vender. Entonces, es tanto más importante que, eh, que la campaña. Y el problema con estos software es que son, eh, proponen procedimientos, ¿sí? procedimientos entre comillas, porque todos vienen con templates. ¿Ustedes han visto estos templates que traen? Son horribles. Aquí hay un ejemplo de esos templates. Yo no uso ninguno de ellos. Porque cuando tú usas un template al pie de la letra, te sale esto. Eso está hecho con un template, ¿sí? Desastre. Y el resultado de eso es esto. ¿Okay? Te, te, tu cerebro dice, oh, no, Dios mío, y empieza a apagarse. Dice, que pereza, déjame ver Facebook, Twitter, no sé qué, que está en WhatsApp, bla, bla, así. Entonces, muy importante, la presentación no es PowerPoint, es sos vos. Eso es algo que ustedes tienen que entender y manejar eh, tienen que ser presentadores fluidos, tienen que pararse con seguridad, tienen que convencer a la gente que las ideas que ustedes tienen son valiosas, son importantes y la gente tiene que adoptarlas, ¿sí? Todo presentador es, en el fondo, un gran comunicador, ¿sí? Nancy Duarte, que es una de las diosas de la presentación, a quien yo tuve el privilegio enorme de conocer en, en Texas este año en un seminario, <coughs> tiene este videito, está en inglés. Presentations are a powerful communication medium, For more than 20 years, Duarte has developed presentations to launch products, align employees, increase company value, and propel global causes. Along the way, we have discovered five simple rules for creating world-changing presentations. The first rule is, treat your audience as king. Your audience deserves to be treated like royalty design a presentation that meets their needs and not just yours audiences want to know what you can do for them why they should adopt your view and what are the steps they need to follow to take action give them those things in a clear easily understandable way and you will undoubtedly find favor with the king the second rule is spread ideas and move people Your audience didn't show up to read your 60-page on-screen dissertation. They are there to see you, to be inspired by your message, and witness the quality of your thought. You are not giving your presentation to have another meeting. You are there to convey meaning. So consider including imagery that powerfully illustrates your point. Sometimes, moving images can inspire in a way that static slides cannot. A sequential build adds a sense of suspense and a thought-provoking video moves your audience in a way that can not only change minds but hearts. The next rule is help them see what you're saying. Half of the people in your audience are verbal thinkers and the other half are visual. Combining minimal text with meaningful visuals means that you will reach everyone. Brainstorm graphics that will effectively communicate your message and then replace those words with a picture, a chart, or a diagram. Then apply a consistent treatment to your graphics to give your whole presentation a unified look so that your audience is attracted to, rather than distracted from, your message. Rule number four, practice design, not decoration. As tempting as it is to fill your slides with stuff, often de-decorating is the best policy. Any writer or designer will tell you that 90% of the creative process is destructive. Do you have one main point? Consider putting just one word on the slide by itself. You want them to remember a few items? Then don't show everything at once. Instead, show one item at a time. Do you have a picture that accurately expresses your idea? Scale that picture so it fills the slide. Do you know a quote that says it all? Then let it say it and remove everything else. The last rule is cultivate healthy relationships with your slides and your audience. Letting go is hard, we know, but don't hide behind your slides. Breaking your dependence on your slides can do a world of good for your relationship with the audience. Reduce the amount of text to just a few words and put the rest of the information in the notes and then practice, practice, practice. Thinking of your slides as digital scenery allows you to connect eye to eye with your audience in a meaningful way. So those are the rules. But the question remains, why go to all this trouble? Why not do it the way you're used to? The answer is simple because everyone else does it that way too and you need to stand apart and be different. When you apply these rules and keep the audience's needs top of mind, your presentation will not only hold their attention but also change the world. Well, at least your part of the world. Todos el mundo hace malas presentaciones. Ustedes hacen buenas presentaciones. Valga la cuña en la academia animal, en donde yo doy clases, vamos a un taller de presentaciones, están más que bienvenidas. Un poco todo esto en cuatro sesiones largas, donde explicamos cada una de esas. Paul Arden, también que ha escrito varios libros importantes, decía, si no, estás, si no puedes resolver un problema, no has roto suficientes reglas aún. Y eso es muy importante. Atrévanse a romper ciertas reglas. La de presentar mal es una de ellas. ¿sí? Hay que aprender. Hay mucha bibliografía sobre ese tema. Búsquenla. Los libros de Nancy Duarte son especialmente buenos. Los libros de Gar Reynolds también. Y después, si quieren, les puedo pasar algunos links en Así que esa es la quinta y última de mis recomendaciones. Las presentaciones son herramientas poderosas. Aprende a usarlas bien. Con esto termino los consejos. Y ya casi me callo la boca. Cierre. Lean como locos. O como locas, porque son todas chicas. Bien. Escriban y creen algo todo el tiempo. Acostúmbrense a poner sus ideas en papel. No solo las tengan rumiando en la cabeza. Generen contenido. Dos. Eh, tres. Confía en tu intuición y no tengas miedo a equivocarte. Cuatro, sal de la zona de confort, la creatividad surge de los problemas. Y quinto, las presentaciones son herramientas poderosas, aprende a usarlas bien. Eso es, chiquillas, así que lo que necesiten, pues estamos a la orden. Esa es mi cuenta en Twitter para que me sigan, ese es mi blog también, si me quieren seguir ahí. Eh, espero que les haya servido estos cinco consejos dados en 31 minutos con 27 segundos. Este, y cualquier cosa que necesiten estamos súper a la orden aquí muchas gracias, muchas gracias.